Derechito al vicio somos RC Cine y en esta ocasión especial seguimos con la tanda de unboxings, reunboxings especiales de las cartas de Yu-Gi-Oh! chinescas argentinas de diferentes ediciones que llegaron al continente durante estos 10-20 años, casi 25 años, que llegaron a la Argentina en diferentes barcos, aviones donde la aduana todavía funcionaba teníamos cartas yu gi -Oh y de Pokémon por doquier así que vayámonos derechito al vicio en este viaje al pasado para ver muchas de estas cartas que seguramente formaron parte de muchos mazos, de muchos duelistas en todo este continente pero esto no hubiese sido traído a ustedes si no fuese por nuestros auspiciantes de siempre y en esta ocasión no traemos suficiente sí, sí no, no, no, no, creo que se me acaba de destruir en el camino el auspiciante. Pero bueno, descanse en paz, hermoso auspiciante. Volverás en forma de fichas. Pero ahora sí, vamos a arrancar con algunas de las cajitas que nos encontrábamos en los diferentes mercadillos chinos. Tenías cajas directamente que. Costaban tres pesetas argentinas. A 3 pesetas tenían las cajas del 2010, las del 2012, las del 2008. Vamos a estar viendo uno por uno para ver cuáles eran las mejores cartas que salían en esa época. Así que vayámonos derechito al vicio. Vamos a ver que en las cajas teníamos siempre una imagen de Yubi, alguna imagen de otro personaje con un delineado bastante hecho de fanart. Y tenemos acá algunos cambios en los logotipos o en los nombres. En este caso le emitieron un GX al costado del logotipo de Yuyon. -Oh, tenemos el nombre al costado de Obelisco el Atormentador. Y la carta que nos encontramos acá éramos. Wow, estas cartas son las de la edición argentina. Las terminamos metiendo en esa caja. Les advertimos que por eso es que tienen el texto original. Pero un formato distinto de las cartas. Tenemos. Level limit, área B como trampa, Feather Shot, de los héroes elementales. A King's Knight venía. Tenías a Dark Catapulter. Ojama Delta Hurricane. Que todos estos los veíamos ahí, estrenándose directamente en el anime. Ohama Muscle, Ohama Magic, Ohama Trio. Acá tenemos el Ohama Black. Que este venía de Invasión of Chaos, el Ohama Black. Al costado te aparece de qué. ¿De qué masitos venían? Por ejemplo, tenés el. TP2, que sería el Duelist Pack 2 Dohama Yellow, Dohama Black también Elemental Hero Blackie, Elemental Hero Raspberry Blaster que era la fusión de... Tenías la fusión de, bueno, de Bursting y del tipo, del tipo Clayman, me parece que era Después Elemental Hero Shining Flare Windman también venía a Hero Sparkman, tenemos acá Clayman Justin Atrix, pero toda censurada Toda tapada, de la edición estadounidense Tenemos a Orus de Black Flame Dragon, número 8, va LB8, Water Dragon Tenemos a Queens Knight, también Armed Changer, Estonian Alliance Estonian Soldier, que cuando salieron los primeros Estonians pensábamos Epa, una nueva familia Unos nuevos monstruos poderosos Pero no, no al final no fue Una gran jugada, Estonian Blast Salen Sormon LV5, que tremenda facha tenía. Sacred Phoenix of Neftis que era la carta insignia del mazo de Eternity Flaming, me parece que era, no me acuerdo el nombre. Después M de Infinity, de El Creador, el Creador Tremenda, carta guerrero tipo Luz. Jax Knight también. Tenemos a BES Tetran del juego de Gradius, uno de los jefes. Y estas cartas estas cartas toquen que venían con unas monedas que estos fueron un invento directamente de esta edición argentina que a ver, vos tenías que tener las dos cartas para tener un efecto ¿Qué el efecto era lo que estaba detrás de una de estas monedas Bastante raro, pero estaba bueno Estaba bueno que hayan querido incorporar esto De una forma medio rara, pero estaba copado Después, acá tenemos otra de las cajitas Con otras de las cartas que sí venían en este tipo de cajas Pero, pero, pero, se nos rompió en el camino O sea, con el tiempo obviamente se iba a romper Esta cajita de tres pesetas De tres pesetas nada más y nos encontramos con cartas que estaban traducidas al español. Por ejemplo, tenemos acá al Exudia, al poderoso Exodia pero acá lo llamaban Santo Patrón Exorce. <risas> teníamos el Mio Golem. Estas cartas salían en el Structure de las cartas de tipo tierra, me parece. Sí, teníamos acá al Monje Luchador, Catapulta de Ala W. Bueno, estas ya son de otros packs. Ah, uh, tenemos acá el Artilugio Amarillo al gadget amarillo de Yugi, el Ojo de la Verdad, el titilitero misterioso que ya era un clásico del mazo de Kaiba satélite cañón que estaba buenísimo, que salía en la temporada de Noah. después tenemos el Triángulo ex de Chispitas de las Arpías la Formación Mágica de Piquerú, Rana de la Muerte tenemos acá el Obsequio de la Elfa Mística el guerrero Dai Grefer, que estaba buenardo. Buenardo toda la historia que le crearon alrededor del guerrero Dai Grefer. Muy copado como va del lado de la luz, del lado de la oscuridad. Tremendo personaje de Yu-Gi-Oh! Alianza de infierno. Me gusta mucho cuando le dan mucho olor a las cartas de Yu-Gi-Oh! en su momento. O casi tenemos acá. El perro, el perro de mecánico, pobrecito, que este perro, por ejemplo, este perro se había perdido, se había perdido, se había muerto y había sido revivido en forma de robot. Esa es la historia de este pequeño perro de lluvia. Tenemos a metido la Matchless, tenemos a la Teleia de la película, tenemos acá a Taratatatá. Bueno, este, mira, acá, acá acá pasó algo rarísimo. Tenemos esta carta que, como ustedes saben, es de 100 de la familia de los ex Samurai, no paramos de repetirlo. Pero, pero, pero, el efecto y el nombre de la carta es de. de. me parece que era. Ta, ta, ta, ta, de. de. uff, no me acuerdo ahora era la carta de Joy pero en su me versión mejorada, no era Dai sino era Guilford. ah no, Guilford no, de Girfried, la versión Geerfried de 2600 puntos tiene el efecto de la carta de esa carta pero con la imagen del otro monstruo así que no sirve esta carta, no lo podía jugar pero hubiese estado buenísimo tenerlo Ectoplasma por acá, tenemos la Adoreado acá, la que cambiaba de elementos y a Cicroide, la bicicleta de coso de Shakira No, no es la bicicleta de Shakira Pero sí es la bicicleta financiera de todos sus exparejas Después tenemos otra caja de Yu-Gi-Oh! force of the Breaker Con un mega dinosaurio metálico Vamos a ver qué cartas salían también en estas cajitas Tenemos al Western Shooter por acá Ya tenemos en inglés la impresión Magic Mirror lo tenemos acá Al Guerrero Espejo lo utilizaba lo utilizaba el, el chabón psíquico de la temporada de... Lo, ah, esparroba Esperroba lo utilizaba contra el duelo contra Joey Wheeler en la ciudad batallas. Después tenemos al turboroide. Bueno, en realidad era camionoide o algo así. Después tenemos una defensa de 8. Máquina defensiva número 8, me parece que era esta trampa. Azukuyomi, traducido como Luna. Shooting outside of the atmosphere Una carta para los monstruos alienígenas Célula invasora de los alienígenas también Las primeras que teníamos de esta familia Luz, ah bueno acá es la carta de la abducción O lo ponen acá como luz lavacerebros Directamente cuando te abducen los dino bah, los alienígenas Después eh, tenemos una de sus naves Alastar Guralis por acá Fate Mirage, va Destiny Mirage o Mirror Simple Fusion, que esta carta te recontra servía para invocar monstruos de fusiones de nive niveles va, de poco poder Tenemos el Caballito de Troya La Madre Grizzly, que estaba bueno para los primeros decks de agua Bueno, acá se equivocaron en... Uh, sí, acá ocurrió lo mismo Pusieron el, el efecto y el nombre de la Charming Queen LV5 Pero le metieron la trampa de... Eh, me parece que esta era la Rare Metal Morph me parece que es esta Chain Explosion también Chain en las cadenas que venían en, este, en esta expansión Charming Queen Lv3 que acá la tenemos la versión más chiquita antes de evolucionar tenemos otro de los alienígenas por acá el alienígena más oscuro tenemos el hunter Alienígena que este tiene 1600 puntos de ataque, está bastante bueno la Reina, la Reina de los Alienígenas también el pequeño saurio Lo tenemos acá en modo huevo Uh, las dos espaditas del cuento de Cosson De las espadas del lago Y tenemos una Blast Wave of Electronic Summon La máquina invocadora No me acuerdo el nombre ahora en inglés cuál era Pero tenemos una buena colección Con cartas alienígenas entonces Y algunas otras cartas de la de Me parece que si sí eran del pack de Force of the Breaker Pero bueno, eso lo veremos después vamos a ver que tenemos este masito por acá, del 2010 también con cartas mágicas, estas lo tenemos en español y tenemos el nivel ajuste de nivel carta mágica que utilizaba hoy, la puerta del castillo que aparece en el, en el, en el manga de yu -Oh! R en el volumen 2 o en el volumen 3 que nosotros lo hicimos con rs ediciones, imprimimos el manguita para que, lo, para que lo pudiésemos ver en el canal y aparece esta carta, es de ese, de ese mazo directamente después tenemos Ragnarok, bah, el dragón Ragnarok por acá, con cuatro estrellas el círculo de hechizos el dragón de agua también, todo esto lo tenemos traducido en español el espejo del adicto, bueno con alguna traducción medio rara tenemos a Blechi por acá, de los seres elementales el rugido amenazador, buena trampa tenemos al gadget rojo, ya teníamos el amarillo Cargador de baterías para los battery man. Un Sparkman por acá también brillante. Majigire panda. El panda violento. Que se tomaba un montón de saque. Y le pegaba un saque a la familia. Recuerden, chicos, que eso está mal. Está mal tomarse un saque de saque. Recuerden que el saque es como la cerveza de arroz japonesa. Después tenemos un conejo de hoja. Con dientitos de. Uh, dientitos de cuchilla tiene. El amo de las trampas. Multiplicación de hormigas, por acá una linda magia para tus insectoides Tenemos a Warworld o no me acuerdo el nombre de estos, de los Dark World, bastante cool un campeón canguro, un estereotipo de Australia, Mokimoki <risa> Moki enfadado, la magia para los Mokimokis para darle poder a tus, tus Mokimokis. Los mokimokis eran como. ¿Qué eran exactamente? Pero bueno, esperen. Eran como si fuesen angelitos con forma de almohada o de malvavisco. Después tenemos el fijador de H2O, carta mágica para poder invocar a tu dragón de agua. Y a los dinosaurios de agua creo que tenían que necesitabas para invocarlo. El juramento de los Archfien, linda carta, clásica. El laboratorio de conversión de nivel, acá tenemos a uno de los personajes que es el científico que se va a enloquecer tanto que va a transformar en mecanizados a varios monstruos del Lord de Yu-Gi-Oh. Muy loco, muy genial. Tenemos el estallido elemental, que necesitas un monstruo de diferentes tipos a diferentes elementos para activarlo. El abanico del duende o del elfo, creo que era. La caballero reina en esta edición también brillante. Cíclope cibernético que tenía 1400 puntos, pero que incrementaba 1000 puntos cuando no tenías cartas en tu mano. Bastante bien. Explosión Estoniana del infierno. El, bueno, acá tenemos al rey de todos los animales. Acá sacarle el nombre, pero el efecto está bien puesto. Guerrero castor, un clásico de Yugi. El Battle Ox. Urabi, el dinosaurio con patas. Tenemos al Guardián Elfo, Guardián Celta. Y tenemos las 7 herramientas del bandido en un solo masito. Como verán, cada uno de estos masitos tenían 32 cartas. Estaban bastante bien, con la traducción medio cambiada, pero estaban copados. Vamos por la siguiente entonces, que esto sí, ya la calidad cambia totalmente. Es muy distinto, incluso miren. Primero, aparece el logotipo de GX de acá medio metido encima de Dark Magician del 2016, le habían metido. y una imagen medio bizarra de una maga oscura encima del mago oscuro de pelo blanco. Bastante rarísimo. Vamos a ver qué tipo de cartas tenían. A ver si sale un... Ah, ya me acuerdo, ya me acuerdo qué tipo de cartas tenían. Las de estos mazos eran los de este tipo que tienen cambiados algunos colores. Tienen una traducción bastante errónea. Pero, pero, pero... Tenían varios monstruos que no teníamos en ese momento de esa colección. Tenemos al, por ejemplo, este meca Monstruo Gigante que tenía como 2500 puntos de ataque, pero no podías atacar o algo así bastante raro. Tenemos otra sal, Cibernético. Tenemos a, otra vez a tu bicicletoide. Trampa, trampa destructora, bastante, bastante copada. Tenemos este, era el. Acá le metí como este antropomórfaga de, de la tumba, pero tenía un nombre bastante raro. Tenía 1600 puntos, 1500. Mirá, la traducción está muy buena, esta traducción es muy gallega, oh, muy catalana, le pusieron aquel gallo, aquel gallo, esta carta que una de sus traducciones me parece que era Aitsu o Itsu. eran tres cartas que cada uno tenía como una forma de, de llamar a un sujeto cuando no lo conoces o cuando está muy distante, Aitsu era una de estas tres cartitas que representan no sé si representan a los dibujos o la forma de hablar a, de una persona Pero eran bastante raras estas tres cartas No tenían mucho poder Cero punto de ataque, cero punto de defensa Muy bizarro Bueno, después tenemos uno de los... Ah, el Man, el man Eater Book Pero la versión mejorada Aunque acá le metieron otro nombre Bueno, un aumento de energía, una trampa Una carta mágica por acá para los, el espejo de los dragones La espía linda, la espía cute tenemos un Kuribu acá al lado, el ev 10 El dragón electrónico final, el cyber dragón ultimate Bueno, uno de los Battery Man El collar de Ijisu. de los diferentes artículos del milenio La jarra de la humildad Me acuerdo mucho que muchas veces siempre nos preguntábamos Qué tan roto era la, la jarra de la, de la codicia en un principio La olla de la codicia como después tenían que estar cambiando diferentes jarras para poder utilizar un efecto parecido pero que no fuese tan roto en el juego acá tenemos uh, el triangulito, el rompecabezas del milenio de Yugi que estaba bastante copado tenemos, bueno, este, este dinosaurio infinito con un montón de ataque. la maga oscura Kulaen o Kulaen creo que era el nombre en realidad tenemos Vaporoide, va, la fusión del helicóptero y de Vaporoide una de las ranitas mortales Esto, Esta es la placa donde se supuestamente se metían todas las piezas del milenio, todos los artículos Pero sí. es una carta a ver, como lo vimos anteriormente La pistolita de Sparkman Pero acá lo tenemos, esta es la versión sin censura, esta es la versión como tenía que hacer No la, la pistola de color rosa que le metieron a Estados Unidos Y más artículos del milenio Entonces en este tipo de packs medio raras venían estas cartas de estas colecciones vamos por otra más tenemos tenemos tiempo todavía sí vamos a meter a un killer saurus killer saurus venía en esta cajita no pero bueno lo metían ahí en la afuera lo metían afuera en el diseño de la caja y nos encontrábamos con la carta de el elemental Hero evian pero en su versión oscura la versión que utilizaba los Destiny giros después tenemos a este este era uno de los fins lv6 lv6 lo teníamos por acá muy copado muy genialoso Lightning Torturer, bueno, el nombre es Lightning Torturer, acá, en la traducción, sí, pero no es el nombre original, chicos, pero bueno, está muy bueno con 2600 puntos y utilizaba, utilizaba una mecánica de cadenas, de cadenas que vos sí o sí tenías que efectuar como dos a 6 cadenas para, para meterle los efectos de estas cartas encadenadas, pero vos tenías que meterle las trampas y las magias para poder encadenar bien, un lío bárbaro, pero al menos... Estaban facheros. Después tenemos el mausoleo de los emperadores. Por acá, carta mágica muy buena. b chain por acá para los destinigiros. Uno de los destinigiros. Seguido de otro más. De dasher. Dasher me parece que era este. Tenemos una carta mágica para los destinigiros también. Tenemos a la U uh, la madre... no, el merodeor es el chabonardo, esta era la capitana, la capitana de las cartas de tipo guerrero que estaban bastante buenas. No eran una familia pero todas estas cartas que salían de guerreros se como que se servían entre sí, servían que los jugaras entre sí en el campo. Después tenemos otro Sparkman más con otra traducción que te voy a leer la traducción ya que estamos... Element Series Heroes Electrical Man como que le ponías más palabras pero era Sparkman, Sparkman para los amigos. Carta trampa para los tipos hadas. La pequeña maga piquerú la tenemos acá. Junto con uno Stegosaurus estegosaurus con pata. Después tenemos a uno de los pequeños. Pequeños, pequeños, pequeños, pequeños. ¿Ese era el delfín que utilizaban los, los Neo-Spacians? Pero esta era la versión huevo. La versión huevo del Neo-Spacian Delfín. No <ríe> me acuerdo ahora el nombre completo. Pero todos tenían sus versiones huevos medio lío tenerlo en el mazo todos los huevos, como que al final no jugabas todos en tu mazo después tenemos un caballero Girfrid por acá muy copado tenemos acá a, a, esta era la reina encantadora pero la nivel 6 que le metieron acá otra otro texto una de las piezas de tipo tierra tenemos acá a los mercenarios matones de los tipos guerreros una carta de dislocation Ah, Leviatán, no, Daedalus tenemos acá Pero este es el clásico del primer mazo de tipo agua Dinosaurio acá tipo reptil también para el mazo de agua Con 2400 puntos de ataque Y el guerrero del abismo que también te servía un montón ¿Nos da el tiempo para un masito más? Claro que sí, porque después te digo En el próximo video vamos a terminar con este Este pack doble que tiene cartas también impresas en Argentina Por lo tanto, tienen los textos y los nombres originales el último mazo de esta ocasión va a ser uno pequeño, uno pequeño que es este que metimos algunas cartas de otro mazo, pero esta caja que dice Fara Observa número 14, era de una edición que estaba bastante buena, que tenían las primeras cartas de lluvio, en un material bastante duro y con los textos originales, pero bueno vamos a ver qué de qué colección metimos acá una de Yu-Gi-Oh! bastante chiquita, donde tenemos una carta de Mai antes de que existieran las cartas de los Spirit. Duels. Antes que existieran las cartas de los Speed duels de los, de los diferentes personajes Yuyo, Ya tenían algunas versiones acá orígicas, algunas versiones van Arts de las cartas de tus personajes Tenemos acá a la carta mágica de Mass Driver Tenemos acá a el, el Esparroba La máscara de la debilidad tipo trampa Después a Wind waver que estaba bastante copado, una de las primeras hadas poderosas carta trampa del desarme, para quitarle los equipamientos a los monstruos de ambos lados del campo un nuevo océano legendario, que su nombre se iba a pasar a llamar UMI por el efecto tenemos al dragón de cinco cabezas, el dragón FGD el guerrero del sol también lo tenemos por acá, con un efecto acá un poco reducido tenemos al guerrero magneto, ya todo fusionado, con 3500 puntos de ataque esta carta de trampa estaba bastante buena donde teníamos más cartas de guerreros, de capitanes y de diferentes personajes del mundillo de DJ. Flame Dancer por acá, que es bastante... Tiene dos estrellas y 550 puntos de ataque. Bastante débil, pero me copaban me me copa mucho estas cartas que eran diferentes por más que no los usaras en tu mazo. Tenemos el secreto de los bandidos, esta carta mágica muy copada. La serpentina princesa, la princesa serpentosa. Spike Bot Lo tenemos también por acá Spike Bot tenía 1800 puntos de ataque Pero 5 estrellas Pero este había salido en la época Donde todavía las estrellas Y las invocaciones Así por tributos No estaban bien definidos En Japón Bueno tenemos uno de los lagartos de Shoi Y la última carta Un Mechanical Dragon Lo ponen acá Pero es la carta de fusión De los diferentes ¿De qué, de qué cartas eran El Gigante de Piedra Y del Dragón de Trueno Se fusionaban para tener a este con 1850 puntitos 1850 puntitos nada más Pero bueno entonces estos fueron los Mazos de esta ocasión de lluvio Vamos a terminar de ver los próximos En la próxima edición, nos vemos Nos vemos en el próximo video, nos vemos en el próximo Capítulo de esta miniserie donde Seguimos recordando los viejos Las viejas colecciones que llegaban a la Argentina Y a todos estos países del Viejo Nuevo Continente si, sí, nos vemos y un mega abrazo para que terminen un fin de semana con sus familias, con sus amigos, con sus compis, con sus parejas y con el vicio de siempre. I'm